Bienvenidos a Novel Tech para principiantes. En este espacio hacemos match con preguntones y expertos en temas de actualidad e innovación. Hoy vamos a platicar sobre blockchain, un tema muy actual y recurrente, más no necesariamente fácil de entender. Eh, en estas fechas escuchamos frecuentemente las noticias el tema de las criptomonedas, que si son buena inversión, que si van a desaparecer, que si son el futuro de la humanidad, pero realmente pocas veces escuchamos el que es el trasbambalinas. ¿no? Eh, ¿Qué tecnología en primera instancia ha hecho posible la existencia de las criptomonedas? Eh, que se denomina blockchain, de alguna eh, eh, como su base principal. Y no solamente es para criptomonedas. ¿no? Entonces, eh, hoy aquí en Tech para principiantes, donde juntamos a los preguntones profesionales con los expertos, estaremos hablando sobre este tema tan interesante. Pero sobre todo relevante, eh, como es el tema del blockchain. Eh, queremos saber sobre esta tecnología, sus orígenes, cómo funciona y qué y cómo se puede aplicar. Para esto le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. <coughs> Primero tenemos a nuestro preguntón profesional, que es César Torres, quien está eh, ubicado en Riga, en Latvia, y él es especialista en logística y sus intereses son eh, gaming, multiculturalismo y supply chain. Bienvenido, César. Eh, también tenemos a... Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Tenemos a Omar Sainz Herrera. Él está ubicado actualmente en Londres, en Reino Unido. Y es especialista eh, de ciberseguridad en la nube. Y sus eh, intereses son tecnologías emergentes. Bienvenido, Omar. Gracias. gracias. Eh, también estamos con, contamos con la presencia de Edgar Valdés. Él está ubicado en México. Y... Eh, es un socio de una firma de inteligencia artificial, desarrollo de datos, eh, y también está eh, en la rama de investigación desarrollando sistemas complejos computacionales. Eh, están también en los temas de ciudad inteligentes y en sistemas de gobierno público. Sus intereses generales son las ciencias, la física, la gravitación, cosmología y altas energías con aplicación de sus métodos hacia sistemas complejos. También la generación de productos de inteligencia artificial. Bienvenido, Edgar. Gusto. Gusto. Eh, tenemos finalmente a Francisco Manovi. Él está localizado en Noruega y es ingeniería, eh, eh, se dedica a la ingeniería de tecnologías médicas. Eh, está laborando en el departamento de medicina de la Universidad de Bergen, Noruega, en el clúster tecnológico de salud y sus intereses son tecnologías aplicadas a la salud y gestión tecnológica. Como ven, tenemos un, un, una plana mayor de, de expertos, ¿no? que yo creo que nos, nos van a envidiar muchos por allá. Eh, todo esto ha sido posible gracias a eh, una red de mexicanos, ¿no? mexicanos que nos encontramos en el extranjero, la Red Global MX. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh, vamos a empezar ahora sí, pero esta historia... Eh, la vamos a contar a la mitad. no César, ¿nos, nos podrías tú contar eh, de dónde te surgió eh, esta pregunta? Y, y esta pregunta que, que ahorita nos, nos va a comentar eh, César, que es, ¿es posible combinar bat y bed en un videojuego que está hecho sobre Ethereum? Entonces, en una plática informal, eh, me decía, oye, ¿sabes el tema? Y le dije, no, pero conozco unos expertos que sí saben. Le dijimos, antes de que vayamos al tema, ¿nos podrías comentar, César, cómo fue que te surgió esta duda? Sí, claro. Buenas sí, tardes está. a todos. Tardes. Uh, yo tengo una formación profesional eh, como ingeniero mecánico y me he desempeñado ya casi 15 años en el área de logística en, en México, para la Secretaría de Marina y aquí en, en Latvia para Lufthansa. Entonces, eh, yo me he familiarizado con muchos uh, uh, componentes del de, de ciclo logístico y cómo se manejan inventarios, eh, las bodegas, etcétera, etcétera. Eh, pero he también tenido aquí en, en, en Latvia, uh, por cuestiones del, del destino, otro tipo de trabajos... Eh, he estado haciendo marketing, he estado haciendo eh, trabajo cultural, he estado escribí un cómic, entonces eh, yo empecé a desarrollar un personaje que lo quería poner en un videojuego, empecé a estudiar en Unity, eh, gracias a, a la pandemia y a los días libres que teníamos el año pasado, empecé a, a tener tiempo para, para meterme un poquito más en eso y me di cuenta que existía la tecnología del, del blockchain y después me di cuenta que era posible hacer este videojuego que yo quería hacerlo eh, encima de, de, de blockchain y empezar a ponerle cosas que hasta donde yo entiendo pueden interactuar eh, entre, entre ellas y generarme resultados dentro de que son positivos para la cadena logística en una cadena de suministros todo abajo del juego entonces es ahí donde, donde a mí me, me llamó mucho la atención eh, obviamente yo tengo mis, mis limitaciones de, para, para hacer esta arquitectura pero creo que el camino eh, va por ahí y, y es lo que, lo que me gustaría tratar de, de las preguntas que me, me, me gustaría tratar de responder esta tarde Sí, más gracias. Qué, qué interesante además, con, como bien dices, ¿no? con toda esta combinación. Tienes, eh, no tiene sonido, Jesús. Qué bueno que me dices. <ríe> eh, está muy interesante, eh, sobre todo con, con todo el, el background que tienes, pero cómo lo estás intentando aplicar para, para dar un giro completamente distinto. ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí ya nos, nuestros expertos pueden eh, dar un poco de, de contexto y yo creo que eh, podemos iniciar eh, con la explicación, si alguien nos, de los expertos nos pudiera decir, eh, en primera instancia, ¿qué es blockchain? ¿No? Para, para poder ir entrando en materia, ¿quién, quién se anima? Si quieren, sí. eh, yo empiezo, digamos, eh, de manera muy general, que, que sería la, eh, una, una pequeña introducción a lo que es blockchain, y pues básicamente es un, es una, un tipo de tecnología, es, es una base de datos distribuida, eh, que permite... Varias cosas, ¿no? Permite hacer, este, llevar el registro único de, de transacciones. Es un sistema, una base de datos que... Eh, un modelo de implementación de, de tecnología o de bases de datos distribuidas que sigue un modelo consensuado. Y eh, también es distribuido en, en varios nodos de, de lo que son redes de, de nodos. no Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, en pocas palabras, ¿qué sería? Pues es una, eh, es, es, es una base de datos, como mencionaba, que almacena... Eh, cantidad de registros o transacciones válidas para ese grupo de ecosistema o, o de operaciones y eh, permite guardar información referente al bloque también. Entonces, eh, pueden imaginarse como una cadena sucesiva de transacciones que tienen relación entre todas ellas. Y finalmente, bueno, eh, esa vinculación que existe entre los diferentes bloques eh, eh, anteriores que, que se están eh, produciendo eh, como parte de esa red y llevando registros de, del historial, digamos, de todas esas transacciones, eh, eh, se mantiene de forma segura a través del uso de algoritmos matemáticos eh, criptográficos, eh, que lo que permiten es verificar la eh, eh, confidencialidad, la integridad de la información y de lo que se es, esos registros que se están almacenando en esos bloques, para generar de esa forma un, un, una secuencia única eh, con, con una huella, eh, digital que permite validar, ¿no? si alguien quiere verificar que esas transacciones son válidas, eh, eh, pueda verificarlo siguiendo esa cadena de, de, de validez. ¿no? Entonces, eh, es una base, simplemente es una base de datos, pero es distribuida y, y digamos, eh, una de las características, características principales, pues... Eh, eh, una de las más importantes, sobre todo en temas de seguridad, que es, digamos, mi área de especialidad, pues son, sigue completamente los tres ejes, ¿no? Que, que todo, que todo sistema seguro eh, eh, busca, ¿no? Uno es que permita asegurar la disponibilidad. ¿Por qué? Porque, pues, es un sistema eh, que es, al ser distribuido y al permitir que el cálculo o la generación de, o, o la validación de esos, eh, registros se haga de forma distribuida, eh, reduce eh, lo que se conoce como el, el, el vector de ataque, ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil es poder atacar un sistema que es distribuido? Eh, actualmente, como ustedes o, o estarán, eh, conocerán un poco, eh, pues, al, a, todos los temas de, de, de tecnología, pues, eh, actualmente el tema de ciberseguridad, los ataques por Internet eh, son muy recurrentes y eh, hay ciertos tipos de ataques como... Eh, eh, el, eh, este, ataques distribuidos eh, O de denegación de servicio Que lo que hacen es evitar que un sistema Siga operando, entonces al tener un sistema Distribuido, eh, aunque se caigan Muchos nodos, el sistema puede seguir operando sí. y, y si ese sistema Permite eh, eh, Por la funcionalidad que es validar datos es, puede seguir operando, entonces se, se brinda esa seguridad. ¿no? Otro, otro, otra característica pues, es la integridad. ¿no? Como mencionaba, es el, el hecho de que sea una cadena secuencial permite que exista un registro eh, consensuado donde todos los nodos y todos los entes que participan dentro de ese, esa cadena de bloques eh, puede validar y decir, quiero revisar que este, este registro es, es válido dentro, del, dentro de esta secuencia y eh, es imposible para un atacante modificarlo porque al ser distribuido pues tendrías que atacar un número eh, de nodos mucho mayor al 50%, o sea, imaginemos un número de servidores, máquinas que existen en el mundo para poder eh, comprometerlo, ¿no? entonces eso nos brinda integridad y finalmente la parte de confidencialidad que eh, dependiendo del tipo de implementación de blockchain pues hay transacciones o hay información que se puede almacenar de manera eh, privada segura que no necesariamente se tiene que comp comp compartir con todos los bloques y hay algunas otras que sí que son necesarias para su operación pero bueno eh, existen mecanismos criptográficos o algoritmos eh, simétricos asimétricos funciones hash ¿no? y, y otro tipo de, de criptosistemas eh, o bueno cripto eh, herramientas que te permiten le permiten al blockchain ser ser seguro entonces desde el punto de vista de seguridad y de técnicamente qué es, pues eh, es, es esa base de datos. En cuanto a su uso, pues hay, hay varias eh, funcionalidades, podemos abundar más a detalle, pero bueno, la intención, como se pueden imaginar, al tener un sistema que tiene eh, protección y este tipo de, de control, pues permite eh, llevar transacciones. Entonces, eh, existen muchas implementaciones y obviamente la más conocida eh, de, de, de blockchain, pues son las criptomonedas, en el sentido de que eh, es una, un tipo de eh, manejo de eh, secuencia de eh, estos bloques que llevan esos registros para poder generar lo que se denomina una, eh, una moneda no eh, para fines específicos para reemplazar una funcionalidad de tipo de, de moneda, pero hay otras implementaciones, como mencionaba César, el tema de videojuegos, el tema de eh, a lo mejor cadenas de suministro donde se quiera verificar entre varias entidades no el, el flujo o el movimiento de eh, de procesos ¿no? o la firma de eh, actividades dentro de a lo mejor un proceso de, de, de eventos como una aseguradora ¿no? que requieres verificar que, que cierta secuencia o ciertos eh, parámetros que se están utilizando dentro de los cálculos del sistema sean respetados, pues entonces sí, sí. también te permite mantenerlo. Entonces hay muchas implementaciones, pero bueno, esa sería mi, mi opinión en, en resumen, digamos, de lo que sería el, el blockchain. Fíjate, efectivamente, marca entonces tenemos un... Eh, es una tecnología que uno de los ejemplos más, más conocidos, y como bien dices, son las criptomonedas, pero tiene enormes posibilidades. Creo que eh, eh, me parece que Edgar nos puede también dar su perspectiva. Adelante, Edgar. Sí, este fíjate que esta parte de, de blockchain, ahora sí le voy a jugar al, al, al físico, me gusta imaginármela como los copos de nieve a final de cuentas, ¿no? O sea, cada estructura o cada transacción que se va formando dentro de una base de datos descentralizada te forma patrones de, de uniones las cuales se te hacen una huella digital, ¿no? Que al final de cuentas es lo que le da toda esta seguridad de, de, la, que, de la que tanto estamos este, eh, hablando, ¿no? Entonces, imagínense prácticamente para poder formar un nuevo patroncito o una, nueva, o una nueva piececita dentro del blockchain, pues tú tienes que conocer cómo está todo lo de atrás, ¿no? Entonces, de esta manera también, pues bueno, tienes esta integrabilidad de lo que está relacionando con este tipo de bases de datos es muy importante lo primero que dijo es una base de datos descentralizada eso que te quiere decir que tú si quieres hacer una modificación dentro de algo tienes que hacerlo en diferentes partes o sea no es, la información no solamente está contenida en un solo lugar pros y contras de todo eso que está que está ahí pro pobre obviamente la seguridad imposible de atacar eh, va a pasar bastante tiempo hasta que lleguen los computólogos cuánticos para poder empezar a hacer ataques este, a ese tipo de, de, de bases de datos. Eh, y una de las contras, pues bueno, es el gran poder de cómputo que tú necesitas hacer para poder hacer modificaciones y registros, ¿no? Y ahí es donde viene, no sé, toda la gente que nos está viendo si alguna vez este, compró o vio esos equipos que dicen, vamos a hacer minería de, de blockchain, compra tu, tu computadora este, para que hagas minación, o deja tu computadora todo el día haciendo minación, pues bueno, son parte de estos... Eh, de estos, este eventos que tienen que suceder para, que, para hacer que funcione este, todo, todos los algoritmos dentro de estas bases descentralizadas. ¿no? Eh, ahora sí, jugándole al, al innovador, lo que me llama la atención es cómo César quiere hacer este, el, el, este, la relación entre blockchain y videojuegos, ¿no? y lo que se me vino a la mente rápidamente, pues bueno, yo he jugado Mario Bros. toda mi vida, pero nunca he tenido así como que el récord de cuántos este, tortugas he matado o de cuántos goombas he matado. Entonces, a lo mejor podría ser posible que con blockchain pudieras crear un videojuego universal, global, en la cual estés haciendo una verdadera competencia con todas las personas, y si ese videojuego logra grabar las mejores, los mejores movimientos o las mejores estrategias ahí jugándole al, al científico de inteligencia artificial, pues posiblemente tú estarías como que entrenando a la misma humanidad a que jugaran de la mejor manera a través de esta base descentralizada, ¿no? Entonces, como te digo, hay que pegarle este, un poquito al sueño, un poquito de la innovación, y también pues ya lo que nos dijo Omar. No sé no sé si, si, si, si, si te di ideas, y si no, pues ahí le firmamos para copyright. ¿no? Claro, por supuesto. Excelente. Eh, creo que, efectivamente, como, como les entiendo, ¿no? ahorita a, lo, a, lo, a los expertos es, eh, tienes esta cadena ¿no? de eslabones eh, en la que eh, cualquier eslabón que tomes puedes hacer trazabilidad, puedes ver cuáles son sus orígenes ¿no? y eso hace que, que tengas una certeza de que ese eslabón es correcto porque tiene que tener trazabilidad, pero además ese eslabón existe como tal, eh, en distintos lugares, ¿no? O sea, cada eslabón puede estar en tantos lugares que es difícil que rompas la cadena, ¿no? Porque puedes romper nada más un pedacito, pero la cadena sigue ahí, no está en otro lugar, está replicada, ¿no? Lo cual hace que esta tecnología sea tan, tan innovadora. Eh, yo supongo que ahora con, con, la, con la pregunta de, de César podríamos ir con el tema de, de qué es Ethereum. Ya, es, ya sabemos que es una criptomoneda. Pero alguien le quiere dar un poco de, de, de contexto, a lo mejor entrando en lo que es Ethereum, pero sobre todo en la pregunta del BAT y BET, ¿no? Que ahí sí, cuando César me preguntó, dije, ¿qué es BAT y qué es BET? Sí, bueno, quizás me, me podría agregar un poco a lo que han comentado este, Omar y Edgar. Ajá, eh, a lo mejor los que no somos tan eh, técnicos a nivel de computadoras eh, Prácticamente el blockchain viene de la necesidad de eliminar a las terceras partes Por ejemplo, en cualquier tipo de negocio Siempre va a haber, eh, vamos a llamarlo un Airbnb, por así decirlo no Yo como eh, hotelero estoy constantemente dependiendo de lo que Airbnb haga Y a veces sus precios de inteligencia o el tipo de mercadeo que ellos hagan ¿no? y yo no puedo influenciar o realmente saber si él trabajó para mí la mejor oferta, de alguna u otra manera yo dependo de él. Entonces lo que viene a ser el blockchain es eliminar a, a la dependencia del intermediario y hace que la dependencia sea de toda la red, a manera de que si un precio, por así decirlo, de oferta costó 100 euros la noche Realmente sea porque el algoritmo así lo, así lo calculó y haya constancia de que no manipuló Airbnb el precio y favoreció a algún otro hotelero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo dentro de hotelería y de la misma manera podemos hablar que en cualquier negocio, por así decirlo, en Walmart y cualquier tipo de tienda, desde la fábrica hasta el consumidor final existen muchísimos intermediarios en la cadena. Y cada vez, por regla de precio, si tenemos a un mercadólogo acá, nos va a poder decir que por cada proceso existe algo que se llama duplicación de precio. Es decir, que el consumidor final a veces paga cuatro veces más que el costo de fabricación. Y ahí es donde blockchain también puede hacer la magia en lo que es facilitar el proceso desde que sale algo de fábrica hasta que te llega y por ende abaratar muchísimas cosas que dependen precisamente de esta cadena donde existan intermediarios, ¿no? Y la medicina puede ser un campo también eh, donde podamos hablar de que nuestra salud no esté en manos de un grupo que pueda tener acceso a información y que pueda procesar y hacer eh, rentable esta información, ¿no? Como aseguradoras, etcétera, sino que sea toda la red que tenga cierto tipo de información, como lo comenta este Omar, que la red lo decida, que sea eh, de, de dominio público, ¿no? Y entonces a esto se le va a llamar lo que van a ser contratos inteligentes y Ethereum fue una plataforma, por así decirlo, digamos, eh, es como si fuese un MATLAB para los que somos ingenieros, ¿no? Donde se pueden programar contratos inteligentes o contratos digitales a, mediante un lenguaje de programación que es el Sol eh, Solidity, me parece que es parecido a, a Javascript y así es como inicia, ¿no? Entonces a, al ser una plataforma que también te permite crear este, contratos pues si nos lo imaginamos que fuese una especie de Android, pues podemos crear también diferentes aplicaciones, ¿no? y una de esas aplicaciones son precisamente lo que es el, el BAT y el, el BAT, que ya hablaremos más a detalle precisamente qué son cada uno de ellos Ah, muy bien, Francisco. Fíjate que en, en, eh, en, este, en este mundo como ah, de agregaciones, o sea, tenemos un blockchain donde genera un Ethereum, donde a su vez este mismo Ethereum puede generar un ecosistema, ¿no? Entonces, eh, ah, para, para entrar ahora sí ya entonces en, en, en detalle, para contestarle a, a, a César, eh, no sé si alguno de nuestros expertos nos quisiera entonces hablar ahora del BAT y el BET. Que va relacionado con su su dices terminarlos yo, yo, sí, yo, yo quería introducir un, un, un concepto que es importante que se tocó brevemente por parte de Paco y por parte de Edgar, que son, bueno, son dos, dos temas. Uno es eh, lo que es la escalabilidad, digamos, o sea, qué tanto puede crecer, eh, o se puede, la, el, la usabilidad ¿no? de, de lo que son los blockchains. Y igual eh, de forma el, el, el uso o la flexibilidad de, de, de, de usarlo a través de un sistema eh, que implementa el paradigma como Ethereum. Y por otro lado, lo que mencionaba Edgar del tema de la minería, que es el, el cómo se eh, hace el pago, digamos, por, por el esfuerzo que se haga de ese de, de este, en generar o en, o en validar la información. Entonces, eh, son dos conceptos importantes antes para intercambiar un poco las diferencias que existen en, en, entre el VALVA y, y, y el interior, y, y, y, y, y bueno, bueno, y, y, y dónde en en ¿no? Entonces, eh, eh, para mencionar eh, nada, en resumen, eh, eh, eh, por la parte de la plenaria, bueno, bueno, eh, pues el, como en todos todo, los temas, pues, ahí hay se requiere, y, y bueno, considerando, considerando que, que, como ya mencionaba, se requiere hacer ciertos cálculos para poder generar esta de pues un, el concepto de, de, de, de del Proof of Work, of work eh, nace por la necesidad de decir, necesidad de decir bueno, ¿cómo, no, cómo podemos, podemos hacer, hacer esto, de esto o que esta idea de, de, de tener un blockchain no, no, eh, que sea gratuito no, y, que, y que todos tengan acceso todo, a eso y que sea distribuido y que no haya mención no haya, no haya, no haya no, en tercero? No, ¿Cómo lo no podemos hacer para que, que pues, estenga, tenga, tenga un, un valor? Menor, ¿No? Porque tiene que tener un valor no nadie, nadie le usa tanto. Entonces, una, una, una forma de generar ese valor entonces, es la generación, generación de un mecanismo en el cual, mientras más tiempo estás generando, generando estás eh, haciendo esos los, cálculos, los, se, se le, le paga, por decir, por decir el, el, el, el, la implementación del sistema le eh, genera me, un mecanismo de pago, de pago para, para aquellas zonas, máquinas, recursos en general generando o, o, o teniendo eh, en orden desde parte de sus recursos para... Eh, calcular ¿no? las cadenas entonces ahí es donde eh, el pago pues es en, ese, en, en muchos casos son las monedas, ¿no? entonces en el caso de Ethereum pues es el Ether ¿no? entonces el Ether podemos ver que tiene eh, como resultado eh, inicial pues es un pago, un proof of work que es el Ether eh, en la implementación y ahí dentro a la parte de la escalabilidad pues también, pues quién lo va a usar ¿no? ¿cómo hacemos que todos los demás lo, lo usen? pues se hizo una versión open source eh, que todos pueden ver que todos pueden entenderla y hacerle cambios y ajustes, como comenta eh, Paco, de los smart contracts, y generar sus propios mecanismos y generar versiones propias de, de, de, de un smart contract eh, que haga uso de los mecanismos de generación de, de pago, como el Ether, y al mismo tiempo que, que todos pudieran eh, hacerlo, ¿no? eh, meterle mano ahora sí que al, al código. Entonces, a partir de ahí surgen eh, varias implementaciones, eh, como el caso de BAT, que, que es, eh, hace uso de una implementación de Ethereum, eh, hace uso del código eh, y generaron su propia plataforma o, o una organización generó su, su ecosistema en el cual vio la necesidad de eh, cómo, en lugar de ser un proof of work, cómo hacemos un, otro tipo de pago. ¿no? Y entonces, eh, ya digamos, entraremos más en tema de, de cómo funciona BAT, pero eh, eh, eh, eh, la única diferencia es que. El otro mecanismo que, que se puede usar para pagar, pues son los tokens. Entonces hay una diferencia entre lo que es una moneda y lo que es un, el pago de, de, a través de, de trabajo para que funcione el, el Ethereum. O sea, para que el mismo sistema o, o blockchain funcione y un pago que se hace para que funcione. Y eso se llaman los tokens de utilidad. Un token de utilidad lo que permite es que tú puedas eh, hacer uso de, de una implementación eh, de alguna empresa o de, de otro grupo como quieras y hacer uso un beneficio extra por así decirlo más allá de lo que sea el, el, la propia moneda de que es el, el ether de de, de Ethereum, no entonces ahí surge la, la aplicación de bueno pues podemos vender cosas en este caso eh, el el bat el utiliza eh, un, un tipo de token que, que se basa en, en, en el que, que tanto eh, se se esté haga, haga, se, se, se preste atención a ciertas actividades que hagan los usuarios en ese ecosistema, ¿no? En ese sistema. Entonces, mientras más hagan uso, hagan de, de, de, de ese sistema, más valor les genera, a eh, aparte del ether, del ether, más valor genera en forma de tokens. Entonces, se les paga en forma de tokens. Entonces, bueno, ya veremos la implementación de BAT, por qué eh, funciona para medios eh, digitales o, o, o de, digamos, que... que, que que utiliza principalmente para temas de, de marketing y temas de publicidad eh, y como los creadores de contenido que en este caso pudiera ser alguien que está eh, trabajando con un videojuego eh, pudiera eh, eh, tener como beneficio y generar una economía que no requiere dinero y que tampoco ni siquiera tampoco requiere ethers no requiere el bat ¿no? entonces bueno eh, eh, creía bueno creo que ese, ese tema de introducir las diferencias entre un coin el va el, el token eh, eran, eran relevantes. Ajá, muy bien. Sí, perfecto. Me gustaría agregar que es como también importante, eh, bueno, primeramente César, eh, entender muy bien, ser muy específico qué quieres solucionar, ¿no? Porque eso, eh, como comentaba Omar, ¿no? La, o sea, si no hay usuarios, si no generas un valor, pues no hay una razón de, del blockchain para que sea, pues, prácticamente financiable. Y quisiera que fuéramos al origen de cómo se creó BAT y cómo se creó BET exactamente, ¿no? BAT realmente sale de un, eh, de un proyecto anterior que se trata de un, este, por así decirlo, que lo, lo vamos a llamar así, un Google o un eh, Opera o un Safari o un Firefox, que son buscadores o navegadores, ¿no? ¿Y a qué sale? Es que cuando yo abro mi página web, pues hoy en día, todo la, lo que yo busco en Internet, eso se le va a las empresas que pagan por publicidad. Y cuando yo abro una página web, a veces se cargan muchísimos ads, en, eh, por ejemplo, en eh, Google Chrome, ¿no? Y este tipo de, de apps, pues llega a ser molestoso, porque decir, oye, es que está, la gente está haciendo dinero con mi propia información y yo no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, así es como se crea un proyecto que te voy a dar exactamente eh, su nombre, que se llama. Eh, para que tengamos, eh, Brave, se llama el, el, por así decirlo, el Open Source eh, Navegador, ¿no? Entonces, ya que lograron eliminar toda la publicidad innecesaria, alguien llegó y dijo, oye, pero si el modelo tradicional del Internet funciona, eh, donde las empresas generan, eh, o sea, nosotros con el usuario generamos dinero, ¿por qué no cambiamos la, la balanza y hacemos que si el usuario utiliza nuestro navegador pueda recibir dinero si genera contenido y entonces cada quien ya puede seleccionar el tipo de contenido que quiere que se despliegue en su pantalla al estar navegando en este navegador y así es como se crea BAT que de hecho podría ser exactamente el equivalente de un proyecto de Google que se llama eh, Google eh, AdSense donde le permite a los distribuidores eh, perdón, a la gente que crea contenido yo, por ejemplo, tengo mi página web, pues poner en algunas partes de mi página web para cuando la gente la abra, que le salga este, publicidad personalizada a ellos, ¿no? Entonces, yo dependo de Google para saber si realmente Google me está cobrando y yo, no, y yo no sé si realmente está causando impacto, ¿no? Aquí podríamos hablar con alguien de marketing. Entonces, el BAT nace como una posibilidad donde realmente podamos reastrear que la publicidad que yo estoy cargando en mi página web le está dando valor a, a las empresas y por ende yo reciba una cantidad pequeña simbólica de la, del costo de una compra y eso es lo que va a ser el VAT. Uh -huh. Y bueno, a lo mejor podemos darle paso a Edgar si quiere complementar algo más y ya hablaríamos ahora sí que es el bet, no para tenerlo bien en claro. Uh -huh. Y lo de siempre la pandemia estaba en mute. Eh, hay, que, hay que entender que, que a final de cuentas vamos a ponerlo en contexto y vamos a jugarle al, al, al, al, al mago de negocios, ¿no? Este, yo quiero hacer una aplicación con Batibet. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Edgar? Pues primero me quedo cuadrado diciendo, pues es que qué quieres hacer con uno y qué quieres hacer con otro, para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Entonces vamos a ponerlo como si nosotros quisiéramos intercambiar dinero de pesos a euros y luego a, a, este, a, a no sé a, a, a dólares. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros queremos hacer la transferencia de una funcionalidad de un lado hacia otro dentro de un videojuego? O es sea, el primer caso que tenemos que tener claro. ¿Por qué utilizar dos monedas? ¿Por qué no fusionarlas dentro de una sola? ¿Por qué no agarrar parte? ¿Qué es, qué es lo que sirve del VAT? Que, que sí te sirve, como por ejemplo, hacer el tracking. que Ya nos mencionaba Paco de, de todo lo que está haciendo el usuario dentro del navegador para saber si, si está viendo este, los, los, los videos este de de acá, de, de, de la comercializadora eh, de McCormick o algo por el estilo. Ah, ya dije, una marca, sorry. Espero que, que, que nos que, que nos den una lana por eso. Que nos retribuyan. Nos atribuyan algo. Entonces digo, pues es que me suena, ¿no? Pues a lo mejor lo que está diciendo es este el, el, la, la persona que va a estar jugando, pues a lo mejor va a estar viendo anuncios, le va a disparar. Y pues lo que dice César es, yo quiero cobrar por cada vez que le atine, ¿no? Eh, es cosas de pensar del caso de uso, ¿no? Ahora, pasando y dando la introducción al VET, que seguramente nos van a dar una introducción muchísimo más este, tecnológicamente eh, hablada, pues al final de cuentas, mientras el VET lo que hace es eh, hacerte el tracking de qué es lo que tú estás haciendo dentro de un navegador, el VET lo que te hace es asegurarte que lo que tú estás comprando, el producto que tú estás comprando, tiene ciertas eh, normas de calidad, prestigio y, y demás, ¿no? Es como un token que se hizo para poderle dar este tipo de atributos o de seguridad a las personas. Yo me imagino, no soy experto en BED, no soy experto en BAT, soy experto en echar choro, que eh, seguramente la gente que, invertó, que inventó el BAT, como tú lo viste en, en las cadenas de suministro, pues fue para asegurarse de que no le robaran cosas, ¿no? Que, que se me cayó la caja patrón a mitad del camino y ya este, en lugar de darte diamantes este, del Congo, te di diamantes del Cango entonces eso no se vale, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos empezar a entender cuál es el propósito de la propuesta de negocio, como te estaba diciendo Paco, y cuál es la idea que tú tienes para fusionar estas dos funcionalidades, si va por ahí, o si pues simplemente estamos todavía como que en fase de, de, de, de a ver qué es lo que se puede hacer. Sí, me parece muy, muy acertado lo que este Edgar, eh, ¿Por qué lo comento? Porque ahora, bueno, me gustaría darte la introducción de lo que es el, el Bed, que realmente es el proyecto VeChain. Y esto, pues si leemos un poquito de VeChain, es precisamente creado en Ethereum, aunque ahora ya están ellos trabajando en su propia tecnología. Pero nace de, de una persona que tenía muchísimos años como tú en la, en la cadena de suministros o de logística, ¿no? Y se dio cuenta que precisamente lo que hablaba Edgar, que es la falsificación de productos, sobre todo en joyerías y en otro tipo de, de mercados donde se quiere cierto certificado de autenticidad, pues es un negocio millonario, o sea, pérdidas millonarias. Entonces, ahí dijo, ahí hay un valor. O sea, ese valor es el inicio del por qué voy a crear v -Chain. Y prácticamente Bet es el pago, ¿no? Es por así decirlo, así como Ethereum tiene el Ether, tenemos a v tiene a, al Bet, ¿no? Pero el, eh, lo que comentó Edgar es exactamente el principio, es... Cadena de suministro y cómo yo me garantizo desde que sale una joya que haya un certificado de autenticidad que durante todo el proceso hasta que te llega a ti como comprador no te falsificaron la joya en el proceso y, esa, y ese certificado en vez de depender de una sola persona que haya sido, este por así decirlo, eh, pa, le pagaron para que hoy te voy a dar la mitad de lo que yo gane con la falsificación de la joya pues ese certificado esté distribuido en toda la red entonces él pueda escanear con el código de barras y ver, oh, yo traje y pasó por China, Shanghái, pasó por todos los lados, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera, eh, chain ahora se está moviendo eh, no solamente en, en lo que son eh, joyerías, sino también en procesos. Por ejemplo, con el COVID tenemos las vacunas y hay cierto grado de control de calidad donde el contenedor en el que viaja ...no tiene que pasar eh, a menores temperaturas porque si no hay ciertos anticuerpos que se pueden este, echar a perder... ¿no? ...o que ya no te va a ser tan eficiente la, la vacuna. Entonces, entonces, al monitorear la temperatura de un contenedor en ese proceso, también tienes una aplicación específica del b chain Entonces, yo que me estoy vacunando, tengo la garantía de que esta vacuna no va... ...o sea, no me la voy a inyectar y no me va a causar una alergia, no va a poner en daño mi salud porque cumplió con todos los protocolos de transporte necesarios para garantizar su efectividad, ¿no? Entonces, eh, ya que tienes ahora sí el concepto de lo que es el, el bed y el BAT, la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? <ríe> ¿Qué quieres resolver? Muy bien. Uh, si quieren, uh, les digo yo cuál es la, la parte del... Eh, de proyecto que estoy haciendo o quieren que continuamos un poquito explicando lo del eh, bed quizás Omar también eh, tenga muchísimo que aportar él como arquitecto Sí, la, la parte, digo, técnica, pues es, es eh, la única diferencia, y ya lo explicaste bien, Paco, es, eh, o sea, en, si, sigue siendo, al fin de cuentas, una implementación, ¿no?, de, de Ethereum, y como la gran diferencia podría ser el, el, el, el uso de esos tokens, ¿no?, como mencionaba, la forma en que, en que cada blockchain emite el pago o emite eh, la forma de generar el, la validez, Varía, ¿no? Está el proceso de mining, ¿no? Que el proceso tradicional de Ethereum, ¿no? El Ether y de Bitcoin. Eh, funciona así. Eh, mencionamos el caso de, eh, de BAT que era el tema de la atención, ¿no? Cuánto tiempo estoy yo en, el, en ese browser, ¿no? En Brave, eh, viendo lo que me, los, los eh, eh, eh, la, la gente de publicidad me está mandando. Eh, en, en el caso del Bitcoin, pues es eh, lo que son como prueba de autoridad y, y lo único que cambia es que bueno, en este caso precisamente por, porque parte importante es la verificación de esa cadena eh, de suministro. Eh, lo importante es pues es quién autoriza qué, ¿no? O por qué autorizan eh, o, o quién, quién dice que esto sí es válido o no, ¿no? Entonces es un poco un poco eh, una implementación dual en el sentido de que genera dos Dos tipos de tokens, genera un token que lo que hace es para que el proceso eh, criptográfico funcione, que en base a, a lo que tradicionalmente Ether eh, eh, el, el, el, eh, da, ¿no? que es como en la parte del Ethereum, y otro que es el VeChain Tor, que es el, el, el que como tal te da el valor. no Entonces, eh, mientras más, mientras más eh, eh, procesos tú tengas verificados, pues tu, tu nivel de confianza aumenta. Y entonces esa es la ganancia que se le da a, es, a esos a esos, a, a esos eh, eh, nodos que, que estén realizando esas actividades de eh, procesar más información, validar más la cadena del blockchain y se les da un peso mayor en cuanto a, a, a la parte de autoridad entonces eso, eso hace que esas cadenas sean más robustas ¿no? eh, ahí lo, lo único que implica es el cómo eh, los que están implementando el, el protocolo eh, manejan que siga siendo la parte de, de ser descentralizado, ¿no? porque el proceso pues, prácticamente varía eh, si tú estás haciendo del proof of authority eh, se vuelve un poco más, se empieza a ser en largo plazo un poco más restringido pero bueno, hay mecanismos para para evitar que, que sea, sea que monopolizado por, por ciertos nodos y que siga de cierta forma la, la cadena eh, verificada y a su vez reciba a la gente que está participando en el, en el proceso de validación o, o, o los nodos, eh, recibir su, su pago ¿no? por haber hecho ese procesamiento, pero bueno, es un modelo diferente, pero bueno, eh, cuatro implicaciones reales, pues nada más cambiaría un poco, y es igual lo que Edgar y, y Paco preguntaban, que es el, el cómo pretendes usarlo. Porque si ves, estás integrando dos modelos, que el modelo de pago funciona diferente. Y el pago, a veces, ese pago solo se puede usar en ciertas plataformas, ¿no? Entonces, eh, cuando tú utilizas el sistema de BAT, pues todo lo tiene, solo puede ser utilizado en el ecosistema de BAT. Y si utilizas el de, el de BitChain, eh, solo puede ser usado en ese sistema también. Entonces. Habría que entender cómo, cómo eh, planteas integrar los dos, eh, obviamente, con, con, con, con, la, con el proyecto, ¿no? Pues mira, sí, si, claro. si, si gusta, eh, eh, creo que nos, nos, nos ha dado la, la, la respuesta no para ir eh, cerrando este, este episodio. Eh, me parece que, a lo que les entiendo, entonces, a nuestros expertos, César, es que... Eh, ¿Puedes ocupar BAT y BET para eh, un videojuego? Sí y no, ¿no? Depende de cómo. Eh, podría ser que sean excluyentes, ¿no? Como decía, ¿no? Eh, uno puede ser abocado a lo que es eh, temas de atención, ver qué, qué, qué, qué está sucediendo, ¿no? Y el otro es eh, en, puede ser utilizado en temas de validación, ¿no? dar certidumbre o certeza de, de qué está sucediendo eh, en, eh, basado en estas te tecnologías ¿no? de, de blockchain y con y con Ethereum. No sé a ti qué te parece, César, con estas respuestas que te, que te han dado. Ah, primero que nada, pues muchas gracias a, a los expertos por, por explicarnos tan detalladamente. Eh, es, es muy bueno escuchar otras, otras opiniones porque te das cuenta... Eh, de, de cosas que a lo mejor antes no, no habías visto y sí uh, me da cosas que pensar uh, para continuar y para modificar al mismo tiempo este el, el proyecto y les agradezco mucho por, por su apoyo Pues muchísimas gracias a, a, a nuestros expertos eh, se, se tuvo que, que desconectar eh, Edgar que tenía otra, otra sesión eh, más, los voy a dejar con un, un, un dato curioso de, de, de cada uno de ellos que nos puede comentar acerca de, de blockchain eh, si gustas eh, Omar eh, cuál es tu, tu dato curioso de, de blockchain, no quieres que lo diga porque ya me lo habías, me habías contado el secreto ah, caray, no me acuerdo cuál fue el que el que mandé si quieres, si quieres coméntalo porque te lo mandé hace unos días mira nos, nos dice eh, Omar, ¿no? no todos los servicios e implementaciones de blockchain son seguros contra ataques, ¿no? mm. entonces es, ese es un, un, un dato curioso que efectivamente siempre percibimos que este tipo de tecnología o estamos percibiendo con, lo, con este entendimiento que son su particularidad y su seguridad, no. entonces aquí Omar mm. ya nos pone un, un warning, dice aguas. Sí. Eh, eh, eh, ahí, ahí el, el, el, la cotación y, y, y ahí era presente para hablarlo en el tema ya me acordé en, en la llamada es expresamente que existen esos conceptos de, de blockchains privados y existen esos proye estos proyectos de, de DLT, no Distribute, distributed layer technology, que en esencia el blockchain podría clasificarse, clasificarse como un DLT, eh, pero cuando tú hablas, o sea, ahorita realmente cuando hablas de un blockchain el 70, 80% se refiere a, a blockchains públicos, ¿no? Que sí tienen este mecanismo que es completamente distribuido y que, y que sí proveen este mecanismo de seguridad que hablábamos al principio. En, en, en, los, en las implementaciones privadas, obviamente el tema ahí es que se reduce el número de participantes. Y al, tú, tú al reducir el número de participantes eh, en, en un DLT donde participan, no, no, no es a nivel global y donde no cualquiera puede participar, sino se convierte en algo privado un poco más reducido pues eso mientras menor número de, de participantes no los tengas pues aumentas la, la probabilidad de ataque pre, o, o porque al final de cuentas el, el proceso criptográfico va a ser más rápido de, de poder romperse y, y bueno eh, algo a, a, ahí también quería eh, prever un poco lo que Edgar había mencionado al principio que todo es la parte de quantum computing no eh, que ha habido bastantes este análisis de del, del proceso de seguridad y como blockchain realmente no es un sistema criptográfico que esté hecho robustamente para soportar un, un, un, un ataque criptográfico eh, de largo eh, alcance que pueda tener un, un, un, un con un equipo de este, una máquina de eh, quantum computing eh, posiblemente podría ser uno, uno de los eh, que pudieran ser este. Eh, comprometidos ¿no? Eh, pero bueno, estamos hablando de que tiene que evolucionar la tecnología y demás, pero bueno son de esos escenarios que eh, sería un dato importante que, que se tenga, que no todo es 100% seguro y, y aunque estemos hablando de blockchain y criptografía no no todo es seguro bueno, ya, no, ya nos dices Omar que no, no todo es miel sobre hojuelas ¿eh? exacto eh, Paco, ¿tienes algún comentario final? No, eh, yo creo que solamente me, pues me gustaría eh, hacer un resumen rápido de que prácticamente blockchain es eh, ayudarnos a eliminar eh, los intermediarios en cualquier servicio que, que demos, ¿no? Y a partir de ahí es donde uno tiene que ver el, el valor del, de la propuesta, del proyecto, del app, del protocolo que se cree, ¿no? Este, Por ejemplo, hay dentro de las mismas... este eh, por así decirlo, criptomonedas, empiezan a haber algunas a los que se le llaman este lo que es el fuel o, o el gas, ¿no? que por ahí habremos escuchado. Entonces, en el en el caso del, del BEP, que estaba comentando el el todo, ¿no? este Mar, es necesario eh, entender también para con este consenso, pero es que eh, todo proyecto en la red pues, requiere cierto poder populacional y ese tipo de este poder este, cuesta eh, energéticamente. Entonces, eso es a lo que le podemos llamar la gasolina o combustible. ¿no? Entonces, ¿qué es lo no que no quiere añadirle? Que a, mientras más la red crezca, eh, también requiere ciertos costos, está cambiando lo que no de convertir, digamos, de euros a dólares y se puso que usar a que esas acciones se abaratan muchísimo más, de la Y de especialmente en el la red de de los red de la red Es el red de que de la red es la red es la y no, no queda que el blockchain es una moneda, no sino es simplemente una organización de servicio donde eliminemos las cadenas de intermediarias, no solamente por cuestión de costos, sino también por el de confianza. Muchas gracias, Francisco. César, ahora sí, danos tu cierre. ¿Qué te parece? Pues todavía. todavía es, este, sí, sí, sí, me, me gustaría que. que, que es la, la punta de la inversión. Todavía eh, ni, siquiera ni siquiera hemos, hemos platicado que el proyecto eh, es, un, es un proyecto de lo que se llama, se llama el Ley eh, ni, ni siquiera está, está en, de, el, del, en el blockchain, que está, está arriba. Está, arriba está, ni, ni, ni siquiera está está arriba de Ethereum, la, está, está arriba la de, la de la capa que está, está arriba arriba de Ethereum. De Ethereum. Eh, precisamente también por los costes, los gastos de estas casas se van, van, se van diseñando, se van añadiendo para ir eh, reduciendo los, los costos de no tener que recurrir hasta bloques que están, eh, digamos, hasta abajo, ¿no? hasta lo que es la fundación del, del blockchain. ¿sí? Y todavía también nos, nos faltó para, para otro momento comentar. Es, es, es, en donde exactamente el proyecto es que se, se encuentran los, los dos aspectos, ¿no? De, de, del entretenimiento del lado del videojuego y, y de la cadena de suministro del, del supply chain. El, el tema el tema da, da para mucho, ¿no? Sí, claro. eso, eso nos, nos pondrá en, en, en, en pendiente, ¿no? Así ya están los tres puntitos para el capítulo 2, ¿no? Esperemos que nuestros expertos nos, nos acepten igual a otra invitación y tendremos una nueva pregunta de, de nuestros preguntones expertos, no como, como César, que realmente nos pone a, a, a pensar en qué está sucediendo. no Nuestros expertos nos empiezan a dar contextos de, de qué son estas tecnologías y cuáles son las posibilidades. ¿no? Yo creo que ahí es donde donde queremos incidir sobre todo con este tipo de pláticas que personas expertas que a lo mejor no necesariamente estén involucradas con tecnología puedan ver oportunidades y se acerquen no se acerquen con, con expertos como lo es eh, eh, Omar o Edgar o, o Francisco para efectivamente analizar oportunidades no y aquí pueden darse también oportunidades de negocio ¿no? eh, ah, claro. Bueno, pues eh, estamos llegando ya ahora sí al, al, al cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad Muchas gracias para nuestros expertos. Eh, y bueno, estaremos eh, publicando este tipo de, de preguntas a temas eh, interesantes y complejos con respuestas eh, mucho más sencillas que nuestros expertos nos permiten entender. Así es que los esperaremos en nuestro siguiente episodio de Novel Tech para principiantes. Soy Chucho, su preguntón profesional. Gracias.